2.560 millones invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Conadis y la Judicatura firmarán convenio en beneficio de personas con discapacidad. Y en lo internacional, nuevo atentado con a España, existen varias víctimas mortales.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 Ahora les contamos que las manuelas continúan su recorrido por Quito, Guayaquil y Manta. En la capital, Rocío de Moreno lideró la visita de las brigadas en el barrio emblemático de San Juan. Es necesario que las manuelas estemos en territorio y eso es lo que estamos haciendo. Un gobierno responsable tiene que hacerse cargo de las personas más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, y para nosotros esa es una prioridad. Esta es la consigna de las brigadas Las Manuelas, quienes junto a Rocío de Moreno recorrieron la parroquia de San Juan en Quito, identificando a las personas con discapacidad. Esto como parte de la misión Toda una Vida del Gobierno Nacional. Bien contento, alegre, que ya ahora sí ya tengo una noticia que me voy a recibir un mediecito más y que me va a dar la casita, me dice. Qué lindo, me siento bien contento. Clara Moreno es una de las beneficiarias... ...parte de los 1.410 hogares de personas con discapacidad... ...que se han identificado en la capital de los ecuatorianos... ...ella es esposa de Luis Alulema... ...quien sufrió un accidente hace 25 años... ...que lo dejó con discapacidad física del 95%. Él tiene 56 años... ...se cayó de una altura de unos 6 metros o 7 metros. Así como Luis... Miles de ecuatorianos con discapacidad formarán parte de la misión Las Manuelas, quienes identificarán las necesidades y condiciones de estas personas. Cuando encontramos en nuestra, en nuestra lista, no encontramos la dirección, no encontramos a alguien, pero encontramos personas con discapacidad, les abrimos el formulario. O sea, la, la, eh, la consigna es abrir a todas las personas con discapacidad. Las Manuelas recorrerán Quito, Guayaquil y Manta. En los próximos meses continuarán en el resto de ciudades del país, con la firme convicción de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 En la reunión que se realizó a puerta cerrada, la asociación propuso al Ejecutivo nuevos mecanismos para fortalecer su actividad económica en el país. En ese sentido, pues, como habíamos hablado del tema de los medios de los medios de pago electrónicos hablamos del tema del fortalecimiento de las instituciones para procesos de fusiones de absorciones, son temas que están pendientes dentro de las, eh, dentro de las normativas, obviamente para fortalecer la gestión del trabajo de la economía nacional, recordemos que este sector es un sector sumamente amplio son 6 millones de ecuatorianos que se benefician directamente del sector de las finanzas populares y, so, eh, y solidarias solamente para que ustedes tengan una cifra a raíz de, del, del nuevo gobierno cuando, desde el que el presidente Moreno asumió el poder, el sector cooperativo de ahorro y crédito ha otorgado cerca de 200 mil nuevos créditos y eso implica una dinámica interesantísima para el sector que tiene que estar en, en constante fortalecimiento. Por su parte, el primer mandatario destacó la importancia que tiene este sector para el país en cuanto al gran aporte que brindan al Producto Interno Bruto PIB. Y siendo de alguna, el sector de la economía popular y solidaria para nosotros tiene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 Según Guerra, es necesario inyectar nuevos recursos a la cooperación de finanzas populares y reactivar líneas de crédito. También aclaró que no se persigue un lucro o ganancia, pues es un sector que está comprometido con el servicio al país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Alrededor de 300 representantes de organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana participaron este jueves 17 de agosto en la mesa de diálogo nacional que lideró el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en torno a los temas de hábitat. Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a tres temáticas, registro y legalización de organizaciones barriales, hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública.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 que será en la ciudad de Quevedo a las 11 de la mañana, el 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre. ¡La gran lo agropecuaria la hacemos todos! Guayaquil. bienvenido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 gracias por estar pendientes de su noticiero ciudadano. Ahora les contamos que en la ciudad de Quito se realizó la socialización de la conformación del Comité Interinstitucional para la implementación de los protocolos y rutas para la protección de derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador. A continuación los detalles. Con el propósito de garantizar el acceso ágil y oportuno de las personas con discapacidad y sus familias a los servicios de protección de derechos, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS y el Consejo de la Judicatura impulsan la conformación del Comité Interinstitucional para la revisión y validación de los protocolos y rutas para la protección de derechos de las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablamos de los protocolos y rutas de protección de derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador, esta intervención es importante porque nace ya desde un antecedente. ¿sí? Lógicamente, durante el año 2015, mediante una iniciativa impulsada con el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo Nacional de Discapacidades, creamos justamente lo que se llamó el Manual de Atención de Derechos a las Personas con Discapacidad en la Función Judicial. Los protocolos y rutas para la protección de derechos orientarán de manera adecuada a las personas con discapacidad y a sus familias en casos de amenaza o vulneración de sus derechos a través de la identificación de rutas claras y articuladas que permitan cumplir con lo establecido en la Constitución de la República y la normativa nacional e internacional vigente. Profesionalmente, Javier, este manual se ha convertido en referencia también regional para los poderes judiciales eh, hoy por hoy Ecuador es Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, por varias razones, un poco por todo el proceso de reforma judicial que se está llevando a cabo, por la integralidad de la reforma, por la rapidez de la reforma, que ha provocado ese reconocimiento regional. Y en ese marco, en ese escenario, también este manual de derechos, de atención en las unidades judiciales a las personas con discapacidad, también se ha convertido en un documento que ha merecido los elogios y la réplica en otros países de la región, producto que lo trabajamos en conjunto. Una vez concluido el instrumento, se procederá a la impresión de 10.000 ejemplares para ser distribuidos entre los titulares de derechos, así como a su publicación en las páginas web de las instituciones públicas para conocimiento de toda la ciudadanía. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 El presidente de la Asamblea Nacional recibió de manos del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres un proyecto de ley para prevenir cualquier tipo de violencia a la mujer. El titular de la legislatura informó que la próxima semana el Consejo de Administración Legislativa prevé calificar el proyecto para cuyo trámite se crearía una comisión ocasional. En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución contra la violencia a la mujer. En dicho documento planteaba la creación de un proyecto de ley que aborde la problemática. Es así que el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres entregó oficialmente en manos del titular de la legislatura, José Serrano, para el tratamiento de esta iniciativa. Nuestro gran objetivo y nuestra gran hoja de ruta es lograr que esta ley esté lista, ya incluso en el, con el tratamiento para el segundo debate, antes de que termine el mes de noviembre, por, los, por la significación que representa también ese mes para la lucha contra la violencia de género contra las mujeres. La normativa tiene como objetivo principal prevenir todo tipo de maltrato a la mujer. De ahí, la necesidad del trabajo conjunto en las entidades del Estado, sostuvo la coordinadora del grupo parlamentario, Mónica Alemán. En donde nos pusimos como un objetivo que en 30 días tendríamos un documento base de discusión para erradicar y prevenir todo tipo de violencia. En cuanto al contenido, la integrante parlamentaria Marcela Holguín explica los ejes. Un observatorio nacional proponemos nosotros de violencia de género contra las mujeres. También las asambleístas Tanji Berry y Dayana Pazley dieron detalles del trabajo para la construcción de este proyecto de ley. Efectivamente, hagamos uso de nuestros derechos. Por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado para responder de forma inmediata a los indicios de violencia. Para el próximo lunes, el Consejo de Administración Legislativa tiene previsto calificar este proyecto de ley, que a su vez será analizado por una nueva comisión ocasional.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 en las noticias del mundo les contamos que se registró un nuevo atentado en España. Esta vez un vehículo atropelló a decenas de personas en un área altamente turística de Barcelona, mientras que continúan los destructivos incendios en Portugal. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Dos atropellos múltiples ocurridos con pocas horas de diferencia en las ciudades de Barcelona y Cambrils en España dejaron al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos, varios de ellos de gravedad. En el primer incidente calificado de ataque terrorista por las autoridades, una furgoneta atravesó a toda velocidad el paseo turístico de las Ramblas de Barcelona, atropellando a un centenar de personas de diversas nacionalidades y provocando 13 fallecidos el jueves. El ataque fue reivindicado por la Organización Yihadista Estado Islámico a través de su agencia de propaganda AMAC. Horas más tarde, en la madrugada del viernes, seis civiles y un policía resultaron heridos cuando un vehículo arrolló a una multitud en Cambrils a 120 kilómetros de la capital catalana. El hecho culminó con un tiroteo en el que cuatro presuntos terroristas fueron abatidos y un quinto murió posteriormente por heridas, según las autoridades. La policía catalana trabajaba en la hipótesis de que ambos ataques estuvieran ligados y anunció que algunos de los presuntos terroristas llevaban cinturones con explosivos. Un español y un marroquí identificado como Drissoukabir fueron arrestados por el atropello de Barcelona. Ninguno de los dos tenía antecedentes policiales. El conductor de la furgoneta aún permanecía prófugo. Las autoridades vincularon el atentado a una explosión ocurrida la noche anterior en una vivienda de Alcanar a 200 kilómetros de Barcelona, que dejó un muerto y siete heridos con la probabilidad de que se estuviera preparando un artefacto explosivo. Portugal se quema ante la impotencia de la población. El gobierno decreta el estado de calamidad pública en las zonas del centro y norte del país más afectadas por los incendios. Algunos, como el de Massao, permanecen totalmente. Bruselas ya ha autorizado el envío al país de 45 millones de euros. Estamos hablando de dos tipos de medidas diferentes, hasta 25 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas con el fin de ayudarlas a conseguir equipos básicos y el reemplazo de maquinaria dañada en el incendio. Y en segundo lugar, hasta 20 millones de euros para los ayuntamientos más afectados, especialmente en el centro de Portugal. La ayuda de Bruselas llega pocos días después de que Portugal reconociese públicamente que la dimensión de los incendios sobrepasa su capacidad. Por pues si fuera poco, se esperan un aumento de las temperaturas, incluso por encima de los 40 grados, lo que ha llevado al Estado a declarar medidas excepcionales de prevención. Londres permitirá libre circulación de ciudadanos de la UE tras el Brexit. Según los planes del Ministerio del Interior Británico, divulgados este jueves, los ciudadanos comunitarios podrán seguir viajando al Reino Unido y viviendo en este país libremente tras el Brexit. De concretarse los planes del gobierno de Theresa May, los nacionales de países miembros de la Unión Europea podrán viajar al Reino Unido en busca de empleo sin necesidad de solicitar previamente un visado de trabajo. Donde cambiarían las cosas es en la contratación de trabajadores comunitarios en Gran Bretaña. Las empresas británicas tendrían que solicitar permiso de patrocinio. Londres controlaría el número de autorizaciones emitidas en cada sector económico concreto. En las negociaciones en marcha está sobre la mesa la introducción de un recargo económico por cada permiso de trabajo. Un modo de incentivar a las empresas para que den prioridad a los empleados británicos sobre los extranjeros. Este cenote en medio de las paradisíacas playas del Caribe mexicano fue una tumba de un perezoso gigante que vivió unos 10.000 años antes de la era cristiana. Así lo informaron el miércoles científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La nueva especie recibió el nombre de Shivalva onyx o bíceps en alusión a la palabra maya que refiere al inframundo. Los restos fueron descubiertos en 2010, en un área conocida como la Ruta de los Cenotes en el Caribe de México. El esqueleto se encuentra casi completo. El cráneo y la mandíbula del perezoso, así como nueve vértebras, tres huesos largos, tres costillas y siete garras, fueron recolectados en 2014 y se planea continuar juntando el cuerpo en 2018. Los huesos están distribuidos a 50 y 55 metros de profundidad, por lo que se cree que el animal cayó cuando el cenote se encontraba seco o con poca agua. Y de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.